Bueno, este es el primer video tutorial de GIMP. Eh, vamos a empezar por lo más básico que sería cuando abro la, la ventana, cuando abro el, el GIMP no tiene ningún archivo acá, no, no pasa nada. Entonces siempre primero tengo que poner archivo nuevo o archivo abrir. Vamos a empezar por crear uno nuevo, más chiquito, 640 por 480. Muy bien. Como suele ocurrir en los programas de dibujo acá, tenemos el color de fondo y el color de frente. Es decir, con una herramienta de pintura como podría ser el pincel, se va a dibujar con el color de frente. Control Z, deshacer lo que acabo de hacer. Bueno, las herramientas de pincel del lápiz o del baldecito, que es para rellenar un área, tienen acá una opción que es la opacidad. Entonces yo puedo elegir hacer algo, no me lo hizo, <ríe> ¿qué pasó? A ver ahora, ahí está, ven algo transparente. Voy aumentando la capacidad y es menos transparente. Muy bien. Ahora, para borrar todo lo que acabo de hacer, puedo ir a seleccionar todo y presionar suprimir. Ah, una cosa que puede ocurrir es que no estén acá las opciones del, de la herramienta. ¿sí? Esta parte de abajo, que serían las opciones de la herramienta que elijo, a veces pasa que no están puestas acá. En ese caso, a ver si puedo cerrarlas. Así sería que está, ¿no? Entonces tengo que ir a herramientas. Eh, no, a herramientas no, a ventanas. Eh, diálogos empotrables y elegir opciones esto que va a aparecer acá a la derecha, yo lo puedo llevar a ver si lo puedo llevar no me está dando mucha mucha bolilla, ahí está lo tengo que agarrar de la parte de arriba lo llevo acá es decir que si no aparecen acá abajo las opciones de las herramientas que elegimos, se pueden agregar a través del menú Ventanas, eh, Diálogos empotrables, Opciones de herramientas. Bueno, entonces, eh, GIMP no es un programa exactamente de dibujo. Más que nada se usa para retoque fotográfico. Entonces, se utilizan mucho, por ejemplo, las herramientas de selección. Este rectangulito, que es para seleccionar una parte, y yo en la parte que seleccioné puedo hacer varias cosas. Por ejemplo, con el baldecito la puedo pintar, la parte seleccionada. Selecciono otra parte y voy al baldecito, la pinto. También puedo rellenar con un patrón en lugar de rellenar con un color liso. Así, por ejemplo. Y otra cosa que se, se usa mucho, mucho, es en el menú Editar, Trazar selección, que es trazar la línea de la selección. Entonces, de esa forma uno puede dibujar eh, un rectángulo, haciendo una selección con la forma rectangular y después editar, trazar selección. Bueno, esa sería como la primera lección que tiene que ver con el dibujo en GIMP.